El día de hoy se completan dos años ya Desde que subí mi primer video a todo YouTube eh, En realidad hace varios días Si vamos a mi canal en la información normal Si vamos a la información dice que eh, cuando creé mi canal Fue el 8 de febrero, o sea ya hace algunos días Pero el primer video que subí como tal según YouTube Lo subí el día de hoy Sí, lo voy a decir otra vez 13 de febrero del año 2020 Ya dos años En YouTube han pasado muchas cosas He hecho de todo Pero bueno de gracias A todos, gracias por haberme acompañado En todo este tiempo, voy a seguir haciendo videos No es que esto sea una despedida Solo era para decirle gracias a todos los que me han estado acompañando A todos los que estuvieron desde el inicio A todos los que me han ayudado, porque No sé si se hayan dado cuenta, pero celebrando el aniversario De mi primer video, hemos, bueno Yo y gracias a un amigo, he podido cambiar el banner Y mi foto de perfil, el banner tiene Mi, mi skin anterior, pero también a la vez Mi skin nueva, pero bueno gente Gracias de corazón A todos los que han estado aquí todo este tiempo Y bueno Solamente un pequeño video para agradecerles a todos He hecho algunas cosas que no debería haber hecho en Youtube Otras que sí, sí que fue muy bien Momentos divertidos, momentos tristes como cuando estábamos en Undertale Y bueno, de todo un poco Y sin nada más que decir gente Gracias por haber estado en todo este tiempo Seguiré haciendo mucho contenido Iré mejorando poco a poco Y sin nada más que decir yo me les despido Chao chao. muchas gracias gente